Eh, lo primero de todo es daros las gracias a, a todos por, por asistir a esta jornada que bueno, lo que hemos pretendido es que eh, podáis tener una idea de eh, un mapa general de todas las ayudas, tanto a nivel europeo como a nivel nacional y regional, que está habiendo en torno a, al coronavirus, para que bueno, pues podáis tenerlo todo organizado. Para ello pues, eh, contamos con, con Macarena Sanz y con Jesús Izquierdo de, de IDC Consortium, que es una empresa especializada en, en todo el tema de consultoría y, y gestión de proyectos, que, que bueno, que, que, que os van a hacer eso, van a dar una, una idea, un mapa general de todas las ayudas que hay. Así es que, eh, Macarena, cuando quiera o Jesús, empezáis y son todos vuestros. Muy Como bien. decía, eh, las preguntas, la, o las bien las vais formulando en el chat, o al final podréis tener tiempo de preguntar todo. Vale. Fenomenal. Buenos días a todos. Soy Macarena Sanz, eh, directora de IDE Consortium. Eh, eh, voy a... Poner, ¿Y ¿Compartir pantalla? Sí, compartir pantalla. A ver. así. Vale, le doy aquí. Vale. Bueno, pues soy directora de ID consortium. En primer lugar, muchísimas gracias al, al PTS, ¿no? a María Lourdes y a Ana por darnos esta oportunidad de presentaros este mapa de ayudas. Esperamos que os, os pueda servir. Eh, eh, este, estas oportunidades que vamos a presentar hoy son las que había hasta el día de ayer, pero continuamente están surgiendo nuevas oportunidades. Entonces, eh, eh, hemos preparado esta presentación, pero en nuestra página web las vamos a ir actualizando eh, a medida que vayan saliendo e eh, eh, iremos informando a, a María Lourdes y, y, y, y a Ana para que a su vez ellos os puedan ir informando a todos vosotros. Eh, bueno, un, un breve, una breve presentación de quiénes somos. Somos una, una boutique de innovación que se fundó en el año 2009. Eh, la fundamos en Sevilla um, um, con la misión de eh, ayudar a dinamizar la internacionalización de la I+.D. en Andalucía. ¿no? Eh, se había detectado esta necesidad, entonces pues, pues, bueno, montamos la, la consultora en Sevilla. ¿no? Ahora ya estamos en, en Sevilla y en Madrid ¿no? y nos dedicamos más a nivel nacional. Eh, empezamos trabajando en programas de financiación europea como el, el séptimo programa Marco y el programa de competitividad e innovación, el antiguo CIP. Y bueno, durante eh, eh, estos últimos eh, siete años hemos estado en diferentes proyectos del de Horizonte 2020, Life, eh, Cosme, Interreg, etcétera, ¿no? Eh, la presentación la vamos a dar entre yo, que soy la directora y, y, y fundé la empresa en el año 2009 y luego mi compañero Jesús Izquierdo, que es eh, eh, director de innovación eh, y es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla. Eh, bueno, eh, esto es nada. Eh, eh, eh, creemos ¿no? que en la situación actual, que está siendo durísima, pero que en cualquier situación de crisis ¿no? eh, eh, surgen muchísimas oportunidades de mejorar, de poder dar productos y servicios que necesita la sociedad. ¿no? Y, y, y que además en, el ambiente de un, en un ambiente de innovación como el que genera el PTS de eh, startups, pymes, centros de investigación, ¿no? eh, eh, creo que, que, que es, se tiene todo lo necesario para poder dar una rápida respuesta a las necesidades del, mercano, del mercado y de la sociedad. ¿no? Eh, la presentación, como ha comentado María, la hemos dividido en... Eh, en función de ayudas de la Unión Europea, ayudas que hay en España y ayudas de la Junta de Andalucía. Si bien eh, eh, Oscar ha anticipado que ya la semana que viene vais a tener una sesión específica para todas las ayudas que hay en Andalucía, pero bueno, nosotros daremos una pequeña pincelada y, y seguro que la semana que viene pues, podéis eh, entrar en mucho más detalle ¿no? en estas eh, ayudas. Eh, empezamos por la Unión Europea, ¿no? En la Unión Europea, para, para comenzar, eh, la Comisión Europea, supongo que todos conoceréis el famoso Participant Portal, que es donde se canaliza todo el tema de convocatorias, Topics, eh, eh, evaluaciones de propuestas, envíos de propuestas, gestión de proyectos. Entonces la Comisión Europea ha, ha, ha, ha implementado un nuevo portal que es el ERA Corona, que es el European Research Area Corona, donde está toda la información relacionada con eh, los programas europeos y la situación actual de pandemia por el COVID-19. Entonces, toda la información significa toda la información en relación a eh, la gestión del envío de propuestas, la gestión de evaluación, la eh, eh, gestión de, de los proyectos eh, eh, eh, eh, recursos, eh, información relacionado con proyectos que se están relacionados en función del COVID-19 y luego también eh, eh, eh, eh, ahí van publicando todas las convocatorias europeas en relación a la mitigación y la, la lucha contra el impacto del COVID-19 y también hay eh, un área de... Noticias mundiales en áreas de, en, en temas de investigación en, en, en, en, con, con la actual crisis, no Entonces, bueno, pues eh, a mí durante estos últimos dos meses me han surgido muchas dudas de cómo se envían las propuestas, los deadlines, si van a afectar las, las evaluaciones, se si van a retrasar, los proyectos, fechas de inicio, fechas de finalización, cómo se gestionan, cómo van a ser la. Los reportings, etcétera. Entonces, hay una lista tremenda de eh, preguntas frecuentes, ¿vale?, que están haciendo todos los participantes, ¿no? en las iniciativas de Horizonte 2020, donde todo esto se puede ir resolviendo, ¿no? También, eh, bueno, como he comentado, hay un, una, la Comisión Europea ha solicitado a determinados proyectos ya en marcha que recanalicen determinadas actividades que puedan tener un impacto para mitigación y lucha con el, el, el, para la pandemia del COVID-19, como por ejemplo, nosotros estamos en un proyecto europeo que es de temas de edición genética en un cultivo en agricultura, donde se, pues, por te, eh, técnicas de edición genética se busca mejorar la producción de un determinado producto de ese cultivo y luego eh, eh, sacar nuevos productos eh, eh, que tengan actividad eh, para, eh, antioxidante para la industria farmacéutica. ¿no? Bueno, pues en este proyecto hemos lanzado una nueva actividad que es eh, poder enviar extractos de este cultivo a diferentes laboratorios para que analicen su actividad eh, eh, eh, para eh, eh, la pandemia del COVID-19. ¿no? Entonces, eh, pues hay diferentes proyectos que están haciendo eh, estas actividades, ¿no? Luego, pues eh, las, eh, todas las ayudas de, de, que están surgiendo en Europa se están um, colgando y las van actualizando, ¿no? A medida en que van surgiendo, tanto las relacionadas con el Horizonte 2020 como nuevas ayudas. Y luego, bueno, como he comentado, pues eh, noticias mundiales en, en, de investigación en, en, para la lucha del COVID-19, ¿no? Entonces, entrando en convocatorias europeas, ¿no? Bueno, pues como sabéis, está abierto el, eh, el, la convocatoria de salud. ¿Vale? la Comisión Europea ha pospuesto eh, esta convocatoria de abril a junio por dos motivos. Uno, por, por poder dar a los aplicantes eh, margen porque en abril estábamos todos con las vidas que se nos han complicado muchísimo y entonces dar un poco de margen para poder tener tiempo para enviar y escribir propuestas de calidad y a su vez en determinados topics están pidiendo que los redirijan hacia la lucha contra la pandemia. ¿no? En concreto mencionan un topic sobre eh, addressing low Backing Uptake, ¿no? que tenéis aquí eh, eh, escrito el código. ¿no? Un, un paréntesis, esta presentación, aunque nosotros lo vamos a ir actualizando, creo que María la va a compartir con todos vosotros o la va a subir a vuestro portal. Eh, en cada convocatoria tenéis el link a esa convocatoria donde podéis eh, acceder a toda la información. ¿Vale? Eh, entonces, bueno, pues en este topic es una Research and Innovation Action, es decir, es un proyecto de investigación, ¿vale? Donde que está enfocado dentro del área de salud, pero en concreto de... Eh, eh, Mejor, mejor salud y cuidados, crecimiento sostenible, eh, sistemas sanitarios sostenibles. ¿no? Entonces, en este topic, la Comisión Europea lo que busca es investigar sobre los porqués de la baja aceptación que hay de las vacunas en Europa. ¿no? Entonces, esta investigación tiene que ir enfocada hacia si es un tema pues, cultural, es un tema económico de las regiones, es un tema de, de gestión política sanitaria, etc. Y a su vez implementar actividades que mm, eh, eh, fomenten la, eh, la, la, la mejora de la gestión de las vacunas ¿no? en estas regiones donde están más desfavorecidas. ¿vale? Eh, entonces, bueno, los, topics de las, los, los proyectos de la convocatoria de salud son, suelen ser proyectos grandes de innovación. ¿vale? Eh, en consorcio, ¿vale? donde tienen que participar mínimo tres eh, entidades independientes de tres países distintos. ¿vale? Los costes van financiados del 70 al 100%, en función si el proyecto es de innovación o es más de investigación. ¿vale? Y la implementación eh, suele durar varios años, de media eh, tres años. Son proyectos que reciben financiaciones grandes de varios millones de euros y lo mínimo que, que suelen tener es dos millones por proyecto. ¿no? Luego, por otro lado, bueno, como todos conoceréis, eh, hay que estar pendiente de la convocatoria de IMI, Innovative Medicines Initiative, Vale, ahora mismo no hay ningún, ninguna convocatoria abierta ¿no? Pero en marzo sí que lanzaron una convocatoria fast track o sea, de rápida eh, eh, de rápido envío, evaluación y, y asignación de los fondos de 45 millones para luchar contra el COVID-19 ¿vale? En concreto lo que pedían ahí es el desarrollo de terapias y herramientas de diagnóstico para combatir la, la infección del coronavirus ¿no? Entonces bueno, pues ahora mismo en, en IMI no hay ninguna convocatoria abierta, pero hay que estar pendientes, vale. nosotros estaremos pendientes e informaremos ¿no? eh, sobre nuevas convocatorias que puedan eh, lanzar. Como sabréis, IMI es una iniciativa que es un consorcio entre la industria farmacéutica y la Comisión Europea donde eh, eh, lanzan convocatorias en función de, lo, de eh, hacia dónde quiere eh, eh, innovar la industria farmacéutica. ¿no? Entonces, estas convocatorias suelen, eh, tienen que ser consorcios a medias entre empresas que forman parte del consorcio IMI y empresas que se adhieran en las propuestas que se propongan, ¿no? Sí. Perdón. Vale, por otro lado, dirigido a Pymes y Startups, como sabéis, está el, el instrumento PYME el, dentro del, de, del, con el nuevo nombre, el EIC Accelerator. ¿vale? Hay una convocatoria abierta ahora mismo, que, que es la última ya dentro de Horizonte 2020, pero va a continuar esta convocatoria que cierra el 7 de octubre del 2020. Nos han comentado nos han llegado o sea nos han comentado que, que, que la comisión europea parece ser que va a sacar una nueva convocatoria antes de verano lo que pasa es que con la crisis del coronavirus no, no, no sé hasta qué punto va va, va a ser real ¿no? pero de instrumento pyme que va que va que estará enfocada a eh, mujeres eh, a mujeres emprendedoras sius etcétera vale entonces, pues bueno, pues eso nos lo, nos lo ha comentado desde eh, un punto regional de contacto de, de, de Valencia, ¿no? Que, que lo iban a sacar. Entonces, pues bueno, hay que estar pendiente por si acaso hay alguna convocatoria entre, entre ahora y, y el 7 de octubre, ¿no? como ya sabéis, Instrumento PYME financian empresas de eh, moderado riesgo tecnológico, es decir, que tengan tecnologías ya desarrolladas con TRL relativamente altos, en torno a 6-7, ¿vale? pero que tengan un elevado riesgo financiero. Es decir, que sin la financiación de la, de la Comisión Europea, pues esa empresa no, prácticamente no podría sobrevivir. ¿no? Entonces, tienen que ser empresas con un, un producto muy innovador y, y disruptivo, pero que a su vez tengan un modelo de negocio viable, un mercado eh, potente, eh, europeo e internacional y, bueno, esta convocatoria está enfocada a, a pymes con ánimo de lucro de la Comisión Europea y de Empresas Asociadas, pero las grandes empresas y los centros de investigación pueden participar como subcontractors. ¿vale? Eh, ya sabéis que la financiación va, eh, si es subvención, de 0,5 a 2,5 millones de euros y, eh, eh, eh, sí, eh, y puede ir hasta 15 millones, pero entrando la, la Comisión Europea en el equity y esto sería para actividades por encima del TRL-8, es decir, para ya lanzar el producto a mercado y entonces se necesita ahí una financiación hasta que la empresa alcance su break-even, su punto muerto, ¿no? eh, eh, pues la Comisión Europea podría financiar con, a, tra eh, a, eh, a través de equity hasta 15 millones de euros. ¿Vale? La implementación del proyecto es de 12 a 24 meses, porque ya, ya hemos dicho que son tecnologías que tienen que estar muy desarrolladas y muy probadas. Y durante esta convocatoria se recibirían servicios de aceleración de la Comisión Europea. Eh, otra convocatoria que han, se ha lanzado recientemente, que es también europea, es una convocatoria multilateral... Eh, eh, de, dentro de la iniciativa Eureka para, eh, bueno, pues pelear eh, contra el COVID-19, ¿no? eh, Como sabéis, estas convocatorias multilaterales se adhieren a determinados países, ¿vale? En esta en concreto están Austria, Canadá, Dinamarca, Francia, Holanda, Sudáfrica, España y Turquía. Abrió el 15 de abril y cierra el 15 de mayo, ¿vale? Entonces... Eh, eh, bueno, eh, piden diferentes topics, desde topics muy de salud eh, hasta topics más enfocados a, a soluciones para la sociedad y el ciudadano para, para mitigar los riesgos del de, de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, las áreas a cubrir son eh, prevención de la infección y protección, eh, eh, tecnología sanitaria, tecnologías de diagnóstico, testeo, terapias, vacunas, medicinas, seguimiento de la enfermedad, tecnologías de seguimiento de la enfermedad, soluciones analíticas para el el sistema sanitario, eh, soluciones inteligentes para los pacientes con COVID-19, tecnologías inteligentes y sistemas de apoyo para la cadena de suministro, ¿no? para evitar roturas de stocks, como estamos viendo que está pasando. ¿no? Y luego ya pues... pues eh, eh, eh, eh, eh, eh, áreas relacionadas con transporte seguro, temas migratorios, eh, sistemas de protección de zonas eh, aisladas pero de riesgo dentro de la pandemia y luego eh, eh, también tecnologías de educación ¿no? para todo el tema de los telecolegios y, y, y, y, y, y, y sitios de trabajo digitales ¿no? para, para, para poder eh, desarrollar teletrabajo. ¿no? Esta convocatoria pide que eh, al menos o sea, que se cree un consorcio de al menos dos organizaciones independientes de dos de los países participantes y luego piden que, que sean tecnologías que estén muy rápido en el mercado, ¿no? porque eh, pues eso, como es para luchar para, contra la pandemia, pues tiene que estar muy rápido en el mercado. La duración de los proyectos entonces no pueden durar más de 12 meses ¿vale? y piden que eh, el producto o servicio que se desarrolle, que pueda estar en mercado como tarde, seis meses después de que el proyecto acabe, ¿vale? Eh, va a ser una, o sea, el, como os he comentado, cierra el 15 de mayo, la evaluación va a ser rápida y esperan que los proyectos puedan empezar el, el 3 de agosto, ¿vale? Al ser una convocatoria multilateral, ya sabéis que eh, Eureka eh, eh, financia estos proyectos a través de las eh, organizaciones nacionales de financiación. ¿no? Entonces, en España, la organización que financia estos proyectos es el CEDETI. y los mecanismos de financiación pueden ser dos. Vale, Entonces, eh, sería a través de un proyecto de CEDETI mm, clásico de I+.D., ¿Vale? donde es bastante más ventajoso eh, la ayuda, pues 80, hasta el 85% del presupuesto, una evolución de 7 a 10 años con una carencia de 2-3 años, hay un tramo interesante no reembolsable, del 20 al 33, dan un anticipo del 35% hasta con un máximo de 250.000 euros y luego el presupuesto mínimo es 175.000. ¿vale? Eh, eh, y luego otra línea de financiación de estos proyectos es la línea de innovación, que ya pues son, son, es para productos muy desarrollados ¿vale? y que pueden estar en mercado rápidamente vale. todavía no tenemos claro cómo lo va a financiar CEDETI ¿vale? si va a ser más por proyectos de IMAZE o por líneas de innovación vale. la línea de innovación es un préstamo con un tipo de interés interesante te dan en torno a un 75-85% dependiendo si va o no financiado con, con FEDER ¿vale? que, y, y luego la carencia suele ser de un año ¿vale? Eh, eh, a, a día de hoy está publicado en, el, en la convocatoria de la ayuda ambas líneas de, no, de, de ambas líneas de financiación. Vale, Y por último, es muy interesante mm, eh, las ayudas que hay a través de proyectos europeos en los que la Comisión Europea da financiación a consorcios para que a su vez financien a terceras partes. ¿Vale? Entonces, en este sentido, está habiendo también muchas oportunidades. Eh, en concreto, aquí os presento una que se llama Smartis. ¿vale? Está coordinado por CEA, que es la Agencia de la Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia, pero que tiene un consorcio muy, muy potente. En concreto, el, el TNO de, de, de Holanda, que es la agencia de investigación. Básica de Holanda, VTT de Finlandia, el Fraunhofer de Alemania, ¿vale? Entonces Smartis, ¿qué es lo que financian? Eh, financian proyectos de digitalización, pero le, relacionados con la implantación de tecnología de eh, flexible and wearable electronics, ¿vale? O sea, de, de, de sistemas electrónicos flexibles y lleva, llevables, ¿no? En, en, en la ropa, ¿no? Eh, entonces, a día de hoy hay dos topics abiertos. Uno, que es eh, la ex experimentación y el testeo de productos finales con eh, tecnología de Flexible and electrónicos, Electronics. Y luego, por otro lado, es eh, eh, ayuda a la manufactura inteligente, o sea, la producción inteligente de estos Flexible and Wearables Electronics. Es decir, por un lado, lo que buscan aquí es no el desarrollo de, un, de una nueva idea, de un flexible and wearable electronics, no, lo que piden es que en la industria se implementen este tipo de tecnologías, ¿vale? Entonces puede ser o bien a través de la experimentación y las pruebas con un usuario final de flexible and wearables electronics, o bien, ya, eh, eh, eh, o bien a través de la ayuda de la... De, de, eh, de la, de la producción inteligente, ¿no? Utilizando manufacturing technologies tipo 3, impresión 3D, eh, manufa manufactura aditiva, eh, para la producción de, de, de estos eh, eh, eh, eh, wearables, ¿no? Entonces, eh, hay varias convocatorias durante los próximos años, ¿vale? Eh, hay una que cierra el 5 de junio y otra el 23 de septiembre y lo que piden es que en esta primera convocatoria eh, los proyectos vayan enfocados hacia eh, eh, combatir la pandemia del COVID-19, ¿vale? Entonces, con eh, flexible, o sea, con... con Wearables eh, eh, que de, se, supongan soluciones en el campo de la prevención, diagnóstico y, terapia, y terapias. ¿Vale? Eh, los aplicantes elegibles son eh, pymes y midcaps. Pitcaps son empresas más grandes con un número de empleados eh, inferior a 3.000 euros, que son empresas más grandes que una pyme, y, y la, la, la, la, la, la, la eh, caracterización de Midcap está relacionado también con la capital, capitalización en el mercado. ¿vale? Entonces, lo que piden es que va enfocado a, tech, a technological companies, innovative companies y, y, no tecno, y empresas no tecnológicas pe, que puedan ser tradi, eh, empresas tradicionales, pero early adopters, es decir, que a, adopten tecnología de eh, flexible and wearable electronics, ¿vale? Y de cualquier sector, ¿vale? De automóvil, energía, salud, etcétera, ¿vale? Entonces, los tipos de ayudas que dan es, eh, bueno, para empezar es eh, cooperar con un consorcio, eh, entrar en un ecosistema de innovación muy potente, ¿vale? Con socios como los que hemos mencionado antes que van a dar eh, servicios de apoyo personalizados, tanto de servicios técnicos, ¿no? de acceso a instalaciones de prueba, eh, asesoramiento, etcétera, como servicios de desarrollo de negocio, pues eh, acceso a inversores, mentoring, coaching, etcétera. Y luego tienen el tipo de apoyo que dan, es hasta 60.000 euros para recibir eh, servicios técnicos de la Smarty Community, ¿vale? Entonces la Smarty Community es este ecosistema que hemos comentado antes o de eh, empresas afiliadas, terceras partes que se unan a esta community, ¿vale? Y luego hay eh, ayuda directa de hasta 20.000 euros para desarrollar actividades técnicas desarrolladas con lo que ya hemos comentado anteriormente o bien con la experimentación, testeo de Flexible and Wearables Electronics o eh, eh, producciones, eh, eh, si, eh, tecnologías de producción avanzadas ¿vale? y hasta otros 20.000 euros para actividades no técnicas desarrolladas con el desarrollo del plan de explotación, modelo de negocio, etc. La duración de los proyectos serían de 9 a 12 meses. Otro, proyect, otro proyecto de esta tipología ¿vale? que... Eh, todavía no ha sacado convocatoria de financiación, ¿vale? es el proyecto Amable, que está coordinado por el Fraunhofer. ¿vale? Entonces, el proyecto Amable eh, eh, quiere ayudar a resolver mmm, retos que pueden ser solucionados mediante tecnologías de fabricación aditiva. Entonces, eh, el, el, la, la estrategia del proyecto es que ellos... Eh, Machean eh, eh, retos y problemas con soluciones, ¿vale? Y dan financiación a, eh, a desarrollar estas soluciones, ¿no? Entonces, a día, entonces, primero lanzan una convocatoria para recopilar retos y problemas, ¿vale? Y luego seleccionan los retos o problemas que más impacto tienen, ¿vale? En, en, eh, eh, y. Eh, eh, eh, con eso sacan una convocatoria de fina, para financiar soluciones ¿no? a esos retos. ¿no? Entonces, a día de hoy este proyecto está recopilando retos relacionados con el COVID-19 que pueden ser sol, eh, solucionados con tecnologías de fabricación aditiva. Están todos en su página web y pronto, que estamos pendientes, lanzarán una convocatoria para, para proponer soluciones que pueden resolver esos retos por fabricación aditiva. ¿Vale? Es, va a ser una convocatoria rápida ¿vale? que van a evaluar rápidamente. Eh, la propuesta es sencilla, máximo dos páginas, y, y nada, y, y, y van a asignar puntos los fondos. Van a dar hasta 10.000 euros en dos pagos y luego mmm, en los servicios de apoyo van hasta relacionados con el desarrollo del producto hasta llegar a una fase en que el, ese producto es. Eh, es, eh, puede ser mm, producido eh, mediante fabricación aditiva. ¿no? Eh, eh, bueno, la, co la convocatoria de soluciones, como hemos dicho, estarán ahora mismo recopilando retos pues, y luego se eh, publicarán la convocatoria para proponer soluciones, lo publicarán a través de la página web y nosotros estaremos in in eh, informaremos a través de nuestros canales. Y por último, eh, dentro de este tipo de proyectos ¿no? de, de, de financiación europea, consorcios, para que a su vez financien a terceras partes, hay un proyecto que creemos que es muy interesante, que no han sacado ninguna convocatoria específica del COVID-19, pero sin embargo afecta directamente. ¿no? Es el Digibicube, no Entonces, los que lleváis colaborando con el pts desde hace tiempo sonará el proyecto activate vale es un proyecto parecido va en ese sentido pero está enfocado a salud es eh, eh, tecnologías de innovación cross sectorial entre los sectores ICT y salud para desarrollar nuevas cadenas de valor eh, relacionados con el el, el el cuidado centrado en el paciente y en el diagnóstico médico vale entonces ahora mismo tienen abiertas tres convocatorias que creemos que son bastante interesantes. vale. Eh, uno es para el desarrollar prototipos o conceptualizar soluciones para, de digitalización en, en el en, en, de, relacionados con nuevas ganas de valor de diagnóstico médico y, y cuidado centrado en el en el paciente vale entonces eh, piden que sean consorcios los consorcios tienen que ser mínimos de dos pymes de diferentes regiones o países y sectores y mínimo dos y máximo tres no y eh, financian 20.000 euros por pyme y 60.000 euros por proyecto bien vale o bien o, eh, hay otra, eh, hay también otra convocatoria abierta que es el desarrollo de un producto, o sea, el desarrollo conjunto de un producto que ya haya alguna prueba de concepto previa desarrollada y que, y que, y que apuntan a estos retos ¿no? de digitalización ¿no? en el sector salud. ¿no? Entonces aquí la financiación es bastante más interesante porque dan hasta 50.000 euros por PyME y hasta 150.000 euros por proyecto y... y y nada, eh, cierran las dos convocatorias el 29 de julio del 2020 y a partir de octubre empiezan servicios de apoyo, ¿no? Eh, del, del, del, de servicios de apoyo para, para eh, el desarrollo del de, modelo de negocio. ¿no? El coordinador de este proyecto, como he comentado, es el Oslo Cancer Cluster, pero a su vez tiene un consorcio muy interesante también de clústeres, centros de investigación que estarían dando de apoyo a estas pymes, ¿no? Y luego, por último, este proyecto tiene una convocatoria abierta continua donde se pueden solicitar ayudas para cubrir costes de viaje a todos los eventos que está organizando este proyecto. Vale, pues pasamos a, a las ollas en España. Le, voy a dar la, le paso la voz a mi compañero Jesús, que os lo va a presentar él. Y nada y al final de la presentación pues, pues os os resolveré cualquier duda que podáis tener, ¿vale? Muchas gracias. Hola, buenas a todos. Buenos días. Eh, voy a pasar a yo a comentar un poco las, como bien ha dicho Macarena, las ayudas eh, en, en España. Y también haré una pequeña pincelada de, de las ayudas en la Junta de Andalucía, que justamente se publicó hace unos días en el BOJA. Pero bueno, como ha comentado Oscar, que la semana que viene tendréis una, una sesión específica de, de ella, pues eh, solamente daremos una pincelada para que luego podáis entrar más en detalle. Eh, ahora mismo en España sí que es verdad que durante el mes de marzo y principios de abril hubo bastante más convocatorias. Ahora mismo está la convocatoria, digamos, eh, más importante que tenemos aquí en, en, en España es la del Instituto de Salud Carlos III. Es una convocatoria de, de solicitudes de expresiones en la que están divididos eh, diferentes tipos de topics relacionados con el, con el COVID-19 como técnica de, de diagnóstico virológico rápido del, del, del virus, caracterización clínica biológica molecular, desarrollo de terapias innovadoras, caracterización del virus, luego desarrollo de vacunas y de eficacia y aplicabilidad y luego también temas epidemiológicos y de impacto socioeconómico y también la, el, el análisis masivo de datos. Sí que es verdad que son propuestas que el objetivo que tiene es de, de promover el conocimiento del, del SARS-CoV-2 y el COVID-19, y lo que pretenden, su objetivo, es mejorar el, el tratamiento de la enfermedad, mejorar el diagnóstico y el manejo clínico, y también el tomar medidas de salud pública. Yo os voy a enseñar, porque esta... esta eh, esta propuesta, esta digamos, línea de financiación, actualmente está paralizada porque se consumió toda el, todo el, la financiación, todo la, el montante, pero sí que estuvimos en contacto con el Instituto de Salud, Carlos III, estas semanas y nos han dicho que están pendientes de volver a reactivarla. Por eso sí que nos parece bastante interesante que... Eh, revisar un poco cómo se hace la propuesta, porque es una propuesta muy sencilla, que si a través de su página web, en, en el apartado de financiación, tenéis un enlace directo. Eh, aquí, bueno, tendréis toda la información, la publicación en el BOE con todos los puntos que acabamos de, de analizar, ¿vale? Y aquí veréis todo el tipo de procedimientos. Es una, tenéis una sección de preguntas y respuestas que pueden ayudar bastante. Y luego también, tenéis el pdf con toda la convocatoria. Ahora también, en este caso, para esta convocatoria, eh, sí que tenéis que rellenar una plantilla bastante sencilla, Vale, entonces sí que nos parecía bastante interesante compartirla con vosotros porque como os digo es una financiación que se agota eh, bastante rápido y sí que mientras vayáis teniendo todo eh, preparado, por pues, si os, os resultaba interesante en alguno de los eh, in, alguno de los ítems que hemos que hemos mencionado, pues. Eh, será más, más fácil a, a apostar por ello. Entonces, os descargáis esta, esta información, como eh, esta plantilla que tienen preparada en su página web, ¿vale? Eh, rellenáis el formulario, bastante sencillo, una, una firma y se solicita, ¿vale? Sí que si queréis, eh, yo lo que os he preparado, para que también tengáis idea, esto será luego todas las consultas y todas la Digamos, todos los, lo, la, la solicitud se hará en, a través de esta pantalla enviando al, al correo de covid 19es y si queréis tener idea de cómo se han planteado en las, las concesiones en la última convocatoria, aquí tenéis un apartado, un link bastante interesante donde podréis consultar otras eh, peticiones que se han hecho en la última convocatoria, ¿vale? Aquí abajo veréis todas las que se han solicitado, el formato en que se han solicitado, los topics que se han solicitado y las que se han concedido, ¿vale? Aquí yo tengo, por ejemplo, una, pues, que no, bueno, pues, no tengo una cosa como se queda hecho y es, es, un, es un formato muy, muy sencillo, ¿veis? Es solamente una plantilla con eh, un resumen del, del proyecto, ¿Vale? Eh, estar pendiente, tanto en su página web como en la, a través de, de los perfiles del PTS, como en, si queréis también de nuestra página web, porque ya os digo, nos confirmaron el otro día que fecha exacta no nos podrían dar de cuándo se va a reactivar, pero que está muy cerca, ¿vale? Eh, luego tenemos las, eh, la, la Fundación La Caixa. Sí que esta es una pena porque es, eh, finaliza, finaliza hoy. Eh, pero sí que nos ha parecido interesante mantenerla en la presentación, que esta presentación que ya la hicimos, que, bueno, que recopilamos esta información para nuestra web hace unos días, sí que nos parecía interesante mantenerla porque dentro de Fundación La Caixa nos confirman que va a haber bastante movimiento en cuanto a líneas de financiación. Esta específica sí que nos parecía muy interesante porque era de, sobre movilidad, sobre medicina global e investigación sanitaria. ¿Vale? Y tiene dos etapas. La primera es una etapa de preparatoria de las, de las propuestas, que es una, hasta 50.000, y luego ya se subvencionarían los, los proyectos de hasta un millón y medio. También os he dejado la, el link, ¿vale? Pero... Ay, a ver si me dejo un momento. A ver, Es que... Vale. Eh, en cuanto a esta convocatoria, como veréis, está en el apartado de investigación y becas en la zona de convocatorias de investigación. Un ¿sí? Ah, vale, ¿qué, qué? algo tienes que compartir porque se sigue viendo la... directiva. Claro, la... y antes se pasa lo mismo. Vale, espérate, porque creo que tengo que dejar de compartir. ¿Ahora se ve mi pantalla normal? Se ve el PowerPoint en, en modo no presentación. Vale, vale, espérate. Perdona, ¿y antes habéis visto lo de...? Antes no ha de... igual, no, con lo de Carlos III tampoco se veía. Oh. Ah, perdona, perdona, pues si queréis lo, lo repaso, lo de Carlos III. Sí. Vale, vale, vale, perdona. No, no pasa nada. Y en la de Carlos III, a ver si es... Vale, lo que comentaba es que en su página web eh, tenéis esta estas, eh, bueno toda la información que hemos estado revisando. ¿Vale? y aquí tenéis la parte eh, final del, de, la, de la convocatoria tendréis la plantilla para, para hacer la solicitud ¿vale? que es un documento en el que tenéis que descargarlo para poder rellenarlo y enviarlo a través de, del correo que se indica ¿vale? de covid19 el, el .es. luego también tenéis un apartado de preguntas y respuestas que ya se han ido eh, resolviendo en el apartado en la convocatoria anterior, y lo que me parecía bastante interesante para tener un poco de idea, si queréis basaros en algún criterio o algo, cómo se está haciendo, a quién se está dando la, la financiación, vale. Y aquí en acceso a resoluciones de concesión tenéis toda la información de las concesiones de la eh, convocatoria anterior. Si veis aquí, tenéis todas las concesiones que se han ido dando. Podéis seleccionar cualquiera, ver cómo se han elaborado. Todo ello os lo he comentado porque, como va a salir la financiación, pero es una línea de financiación que se agota bastante rápido, pues por, lo, por tenerlo preparado. Y luego eh, os he enseñado uno que yo me he descargado, pero bueno, no voy a mostrar mucho, en el que veis solamente es una, un resumen del proyecto de máximo 10 líneas y luego también un poco el impacto que se espera. No, no, se, no se indica nada más. ¿vale? Luego estaba con el de Fundación La, la Caixa, en el que esta aplicación, como os decía, está se cierra hoy, pero que me parecía muy interesante eh, comentar en los, lo, el, la, el, su página web porque eh, tiene bastantes líneas de financiación y nos confirma que va a haber más. Vale en para tener líneas de financiación en cuanto a de la CAISA. Bueno, imagino que algunos muchos, si estáis, sois perfiles de, de centros de investigación, habréis. Eh, bueno eh, solicitado o estaréis al tanto de, de esta fundación en las líneas de investigación y becas, en la convocatoria de investigación actualmente estas son las que están abiertas, ¿vale? Algunas ya que la solicitud sea el tiempo de solicitud se ha sea, sea finalizado pero están en la segunda fase y esta es la que comentaba hoy, la de tema de movilidad en, en, el, en, en medicina global ¿vale? Investigación pero también, eh, si alguno de los agentes que está aquí hoy presente tiene líneas de investigación en el aspecto más social, ¿vale? Aquí ya tenéis abierta otra, que es una convocatoria de investigación social, pero esto tenéis que ser investigadores, ¿vale? Porque tenéis un presupuesto total, de, hay un presupuesto total de 1,5 millones y se eh, financian proyectos de hasta vale, Como veis, son proyectos cortos de una duración de 24 meses. Aquí lo que. Sí que tenéis que tener eh, cumplimentar, pues que bueno que habéis hecho publicaciones en revistas de investigación, pues eh, a nivel mundial. pero bueno, eh, esta más centrada para universidades y centro público. Esta está, de, se abrió la primera fase el 27 y tenéis hasta el al 20 de mayo. Eh, me parece muy importante también resaltar esta, esta línea de financiación porque a través de la CAISA podéis tener también eh, para personal, pues eh, otras otras ayudas para personal de investigación en cuanto a becas, eh, de, de, de, de, tanto para, a, para universidades como para estudiantes, para, para todo el tema relacionado. Y ahora, en cuanto al COVID, pues sí que tenéis bastantes, también están saliendo bastantes ayudas. Eh, Jesús, sí. perdona, si te parece, eh, podéis compartir el enlace de, de, estos, de estas páginas. En el chat, para que todo el mundo pueda entrar y, y pincharlo. ¿sí? Ah, perfecto, sí, sí, sí. sí. Mira, os voy a pasar el... Cuando de... pueda. Sí, si queréis lo voy haciendo a medida que lo voy explicando para que así también pues, lo vayáis revisando, ¿vale? Uh -huh. Mira, os paso perfecto. el de el, del el de listing. Pasos también. Ahí tenéis el de en la, en la caixa también, ¿vale? Y ahora pasamos al siguiente. Genial, perfecto. Por si queréis ir o estáis bastante interesados en uno, pues bueno. Y ahora, y ahora el siguiente que vamos a tratar. Es uno que no está relacionado 100% con, con, el, con el caso del de coronavirus, de la pandemia, pero que sí que se ha visto afectado eh, por, estas, por esta situación, que es la, pero es una convocatoria que es bastante importante, y teniendo en cuenta que SOIS-PTS, que seguro que hay centros de investigación, pues sí que, sí que lo consideramos eh, relevante. Que es el de Misiones de Ciencia e Innovación. El de misiones de la, de, a través del Ministerio de Ciencia e Innovación, financiados a través del, del, del organismo público de CEDETI. ¿vale? Ellos presentan cinco misiones, que en algunas están relacionadas con el tema de salud, de movilidad, del sector agroalimentario. Y ahí existen dos categorías. Dos categorías con un total de presupuesto de 70 millones de euros, en que tenemos las categorías de grandes empresas y las categorías de pyme. Aquí lo que se hacen es que sean agrupaciones de, de empresas en las que tiene que haber una de ellas sea un centro de investigación con una participación mínima del 20%, ¿vale? Y en el que las grandes empresas, la única condición es que pueden ser todos PyME, pero al menos una tiene que ser gran empresa y, sin embargo, en, la, en las misiones PyME, en la categoría siguiente, tienen que ser entre seis y tres socios, pero al menos uno tiene que ser mediana eh, empresa, ¿vale? Sí que hay distintos presupuestos. Para el presupuesto de grande empresa pues hay una línea de financiación, presupuestos elegibles entre 5 millones y 10 millones y en el de, el de medianas empresas, el de pymes, tenemos de un millón y medio hasta 3 millones. Aquí la subvención que tenemos por límite de subvención para las grandes empresas es del 65%, para las medianas empresas es del 75% y para las pequeñas empresas del 80%. ¿vale? Y ninguna puede superar el 50% de participación. ¿vale? Aquí os, os he pasado ya el link con toda la información. Esta, esta, esta, eh, estas ayudas finalizaban a principios de abril, pero por el, la situación del coronavirus se ha, se ha ampliado hasta el 11 de junio. ¿vale? Por lo tanto que está bastante interesante aquí tenéis los que os comentaba las dos, eh, las dos grandes eh, bloques grandes empresas y pyme con su financiación y con sus eh, requisitos de financiación y como os decía centros generadores de conocimiento de al menos el 20% ¿vale? se hace una aplicación online también con la, con un, a través del, de, las, del, de la plataforma online de Cedeti y y ha habido varias sesiones en internet que podéis también seguir para tener más información. Cualquier persona, eh, cualquiera de los asistentes, si necesita eh, que les pase el enlace de las sesiones que están grabadas, pues que me, nos escriban un correo que nos indiquen y nosotros, sin ningún problema, eh, se los, los indicamos y tendrán, podrán ver sesiones del, tanto del ministro como del director general de, de CD. Vale. Eh, ahora mismo, como os comentaba eh, Macarena al inicio, eh, sí que es verdad que durante el mes de marzo ha habido bastante convocatorias. Ahora estamos un momento más de, de valle, pero irán surgiendo. Por lo tanto, nosotros estaremos actualizando toda esta información para que la, para que la tengáis. Y ahora, una que sí que es bastante importante, sobre todo para, para bueno, vosotros que sois de, de la comunidad de Andalucía, que son el proyecto de investigación... De, contra el COVID de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía, ¿vale? Esto se publicó, que esto, pero esto no me voy a parar mucho porque tendréis una sesión específica de esta, se publicó el pasado viernes 23 de 23 de, de abril en eh, perdón. No, no, no sé si ha vuelto a la presentación, pero estamos viendo la página de CDT, te lo digo porque <risa> ahora, sí, perfecto ¿Ahora se ve bien? Ay, no, se ha vuelto ahí, lo habías puesto pero se ha quitado Vale Espérate, porque... Compartir, esto de compartir... Vale. ¿Ahora? Eh, sí, ahora ya sí. Gracias. No, no, no controlo mucho el cambio de pantallas. Eh, tenemos la de la Junta de Andalucía, como os digo, os voy a dar una pincelada aquí cómo encontrar toda la información... Para que vayáis estando preparados, porque esto se acaba de publicar en el BOJA la semana pasada, están eh, a través de la Agencia de Conocimiento de la Junta de Andalucía, tendréis más información y, como vais a tener una sesión específica de esta, con los expertos y con, los, y con las personas que realmente lo están llevando, pues ellos darán información más precisa. Se definen ocho temáticas, como la que veis aquí, de nuevos materiales y sistema de detección pre precoz de la población, estudio genómico y epidemiológico, la caracterización. Y, y celular y molecular del virus, su ciclo vital, nuevas terapias de rápida implementación, respuesta, nuevas eh, respuestas inmunes a la patología, técnicas de inteligencia artificial para análisis y control de la enfermedad, actuaciones, protocolo y sistemas de organizaciones en gestión de logística de emergencia y acciones sobre el impacto económico de la enfermedad. ¿Qué características tiene este proyecto? Eh, estas convocatorias, pues bueno, tienen que ser hay un total de 2,95 eh, millones de euros para esta, para esta línea de financiación, en la que serán de rápida aplicación, es decir, no más de un año de duración. Se dará un importe máximo de 100.000 euros a cada proyecto, 100% del presupuesto aceptado, y está destinada a agentes públicos o empresas privadas que se asocien con dichos agentes. ¿vale? Es... Pues es la, la medida excepcional de este de tipo de proyecto, de este tipo de financiación, es que las subvenciones, el importe total, se podrá abonar anticipadamente. Ahí os he dejado un, un resumen de los criterios de valoración que, van a, que, que se comentan en el, en, la, en el BOJA, en la, en la publicación. El 55% del criterio será la memoria científico-técnica del, del proyecto a, a, a subvencionar la calidad del equipo de investigación, el 10% será la, la rápida aplicación que, que tenga el proyecto y el 5% será la financiación que aporte la, la persona investigadora. ¿Vale? Aquí os he dejado también el, el link, pero voy a ver si me... Voy a compartirlo. Pero... Perdonad que os esté mareando un poco. Vale, que esto... Vale, a través de la Junta de Andalucía en, el, en la Agencia del, del Conocimiento. El BOJA, como os digo, es del, del pasado, de, perdón, del sábado 25 de abril y aquí tenéis, al final de todo, pues todo un poco el resumen de toda la, de toda la convocatoria, ¿vale? Pero bueno, eh, si queréis os paso el link del BOJA por si no lo tenéis. Pero como vais a tener una sesión específica de esto, pues no sé si es necesario... La, la sesión va a estar más centrada en la ayuda de la Agencia de IDEA, no de toda la consejería. O sea que, va. en concreto, al ser de la Agencia del Conocimiento, no, no creo que la, no la van a tocar. Vale, vale. Eh, de todas formas, esto está todavía eh, solamente en, en noticia eh, y, en, y en publicación. No ha salido todavía eh, ningún procedimiento ni nada. Por lo tanto, está, estaremos pendientes y os compartiremos toda la, la información que tengamos eh, al respecto. Pero bueno, aquí os, con esto tenéis una, una foto bastante importante de lo que, de lo que, se, va, de lo que se va a pedir. Vale. Eh, y nada, no sé si ahora mismo tenéis alguna pregunta, creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Pero, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta en cuanto a las... o ha habido preguntas en el chat, no eh, tú, sí, te mira, ahí. te voy comentando, vamos a empezar por las últimas que, que son referentes a esto que, que está hablando. Preguntan si lo que se ha publicado de esta última son las bases reguladoras. Sí, sí, en el BOJA tenéis las bases reguladoras para la convocatoria, sí. ¿Y hay algún modelo de solicitud ya para que puedan ir mirando y preparando? A día de hoy todavía no hay ningún modelo de solicitud y de la agencia de conocimiento todavía no se ha publicado nada, ¿vale? Pues esto y sí que os en cuanto tengamos los modelos de solicitud y, la, y más información eh, los, lo compartimos con vosotros para que lo hagáis para que difundáis vale preguntan aquí que en el caso de una línea de investigación a largo plazo para desarrollar antivirales enfocado en una proteína eh, preguntan que si hay que lo que están viendo es más de financiación a corto plazo si sabéis de algo que haya para eh, temas más a largo plazo a largo plazo, de lo que se está viendo ahora mismo en, en, en España, no, no están sacando todavía mucho de financiación. No sé si en a nivel europeo, Macarena, tú has encontrado algo más a, a largo plazo. A ver, eh, por un lado, se han, hemos presentado eh, ayudas que han sacado específicas para para la situación actual de crisis y combatir los problemas que tenemos ahora mismo, o sea, son soluciones que o sea, tenemos que presentar, eh, se tienen que proponer soluciones que tengan que, que estar en el mercado y que se puedan implementar pues lo antes posible, ¿no? Pero por otro lado, también hemos presentado convocatorias que eh, están relacionadas con salud y que piden implementar medidas para combatir y mitigar los Problemas que está generando el, el COVID-19, ¿no? Eh, eh, entonces, ver, hemos, o sea, hemos presentado convocatorias específicas y, por otro lado, convocatorias más genéricas en las que se puede presentar ayudas para solucionar problemas del COVID-19, pero también otro tipo de... de de, de proyectos, ¿no? Como los que eh, los que pueda haber en la convocatoria de salud de la Comisión Europea, eh, eh, eh, los que, el, que, el que hemos presentado en concreto del DGBQ, aunque ese es de sector digi de digitalización, ¿no? O, eh, la, por ejemplo, las ayudas ted que ha presentado Jesús, de Misiones, ¿no? ¿no? Que no están enfocados directamente a la pandemia del COVID-19, ¿no? Pero, sin embargo, sí que, se, sí que encajaría, ¿no? Entonces, bueno, ¿están preguntando por aquí el tema de la presentación? Sí, hemos comentado al principio que la presentación la compartiremos, que eh, la propia presentación ya tiene enlaces para acceder a las convocatorias uh -huh. y que como habrá cosas que se irán eh, actualizando, pues ellos por su parte la van a ir actualizando y, y la tendrán en su... Toda la información está también en la página web de, de IDC, por si alguno más adelante quiere consultar qué modificaciones ha habido. Preguntan aquí también, Macarena, me parece que, eh, pregunta María Montoya, lo digo por si me equivoco, pregunta el porcentaje de éxito de la primera convocatoria, creo que se refiere a la parte de, eh, del Carlos III, que si sabe el porcentaje de éxito que ha habido en esa primera convocatoria. Si no es Carlos III, por favor, María Montoya, corrígeme. Abre el micro y... Sí, Jesús, tú has hablado con ellos. O sea, yo lo que tú me, lo que hemos comentado es que recibieron un montonazo de de propuestas y que por eso tuvieron que cerrar, porque no, no llegaban, ¿no? O sea... Y por eso hemos querido compartirlo para que vaya preparando, porque la convocatoria se tuvo que cerrar en, en cuestión de una semana o así debido al éxito de, de solicitudes que recibieron y la tuvieron que paralizar, ten en cuenta que salió el 30, a finales de marzo y el 13 de, el 13 de abril eh, se tuvo que paralizar porque se había agotado ya la línea de financiación. Vale, la competencia es dura. Vamos, porque... Por vale. eso os he puesto el enlace para que veáis un poco qué se ha presentado ya, qué, se, qué proyectos se han, se han presentado y qué tipología o qué topis se han estado utilizando para que vayáis un poco más, digamos, a, a tiro hecho y más al, al, al grano. Vale, sobre esta convocatoria también preguntan, dice que han visto que si ya está ha consumido el presupuesto, que era de 24 millones… Pero, sin embargo, la suma del presupuesto asignado a los proyectos aprobados es de 5 millones. Es decir, que entonces no es que se haya agotado el presupuesto, ¿no? ¿O ¿Qué, qué pasa con esta discrepancia? Pregunta. O sea, el presupuesto sí que eh, la, la, el presupuesto 100% no se agotó, pero debido a que estaban sobrecargados y tuvieron que paralizar el, el, el sistema de, de solicitudes. Por eso lo tienen paralizado y no se ha cerrado, sino que lo han paralizado para volverlo a abrir. O sea, ¿qué presupuesto hay? Lo único es que van un poco sí, a sí, sí, sí. evaluar, ¿no? Van un poco, están un poco porque se han visto desbordados por la situación. Vale. Pero nos han dicho que en cuestión de... no nos quieren dar una fecha exacta, pero en cuestión de días y volvería a abrirse el sistema. Vale, pues, eh, están preguntado también a CESO si esta, esta, este webinar, este, esta jornada, la colgaremos en el canal de YouTube de la Fundación. Estará colgado Y estoy revisando eh, correos por si se me olvida alguno, pero, o sea, perdona, chat. Creo que en el chat no hay más preguntas. A ver, pero aquí al final, perdona. Eh, eh, vale, no, parece que no hay. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta... Eh, puede perfectamente abrir el micro y, y preguntar ¿vale? en el chat, creo que no hay ninguna más de todas formas os dejamos también nuestros correos no sé si los estáis viendo ahora mismo Sí. para que cualquier duda consulta o, o, o, o ayuda que necesitéis pues bueno, aquí tenéis nuestros correos para, para a vuestra disposición genial a ver, ¿cuándo será la reunión informativa sobre las convocatorias de la Junta de Andalucía? Ah, vale, eso nos preguntan. Eh, la, la sesión va a ser eh, la semana que viene, el jueves, día 7, a las 11 de la mañana. Lanzaremos, no estoy segura si se ha lanzado ya, pero vamos. Va a, sí, ya, ya se ha lanzado, ya se ha lanzado la, la convocatoria para apuntarse. En la, en, en la web de Granada Salud podréis encontrar eh, toda la información. Eh, pero que va a ser sobre todo no de la Junta de Andalucía en general, eh, será de las, de las que hay de la Agencia IDEA. Eh, ¿Alguna cosa más? ¿Algún, ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, mmm, dejamos aquí, terminamos nuestra... Nuestra jornada, eh, yo quería darle las gracias a Macarena y, y a Jesús porque ha sido, la verdad, muy interesante. Habéis hecho un rastreo muy bueno de todas las convocatorias, que la verdad que recibimos mucho bombardeo de muchas convocatorias abiertas, pero al final eh, viene muy bien recopilarlas y, y ordenarlas de, de esta manera. Así es que muchísimas gracias, yo creo que esto va a ayudar mucho a, a todas las empresas y, y nada más, por mi parte... Pues, pues nada, que, que gracia. Que gracias a todos. vosotros, ¿eh? gracias a todos y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. vale Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.